En una galaxia muy lejana, en Tatuín, había una guerra por una llave magistral. La guerra la hacía España contra Olanda. El jefe de los españoles se llamaba la tapica y su fiel caballo fue El jefe de los holandeses era cariño. ¡Dame las llaves o ya sabes lo que te espera! Vale, como tú desees, pero no me apuntes con la lanza. ¡Eso! ¿Cómo es que has hablado? Es que he ido a la guardería. Menos distracciones, dame la llave ya. Entonces Mascarilla le dio las llaves y los y de Manos ganaron la batalla.